yo creo que ahora sí estamos ya preparados con nuestra camiseta de la primera vuelta al mundo, Hola, Nao Victoria, el Galeón de Andalucía, el barco Pascual Flores y todo lo que nos regala el quinto centenario de la primera expedición, de la primera vuelta al mundo aquí en Sevilla, están hasta el día domingo, así que te invito a que vengas y los visites. I need a break. Don't stay strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Don't stay strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Dentro de la embarcación de la nao Victoria. Wow. Se ve pequeña de fuera, pero adentro tiene bastante espacio. Historia, historia familia. Una vez visitada la Nao Victoria, nos vamos al Galeón de Andalucía, uno de los representantes de esta unánima embarcación llena de historia. Acompáñanos a descubrir qué lleva adentro.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 Ahora estamos dentro del navío Cervantes Saavedra. Bueno, esta es una embarcación buque escuela. Aquí hay pues chicas y chicos, bueno, personas ya que tienen por profesión ser marinos y la verdad que bueno, también se los muestro para todas las personas que, que les gusta pues servir a su país. En este caso en las fuerzas marítimas. Pues está muy bonito el buque escuela que tiene, es, es bastante grande eh, bastante grande, tiene esta, esta planta de aquí también, mira por aquí viene, aquí viene más, más, más, más público, que va, que va, mira, mira originalmente vale, bueno no, aquí tenemos una foto del ingeniero Hans Christensen Eriksen, que es el diseñador de este barco y a día de hoy pertenecemos a la Universidad de Camilo José Treba. Somos el Centro de Estudios Marítimos ¿vale? y aquí. Familia, creo que con el boleto que pagamos nos quedan ver tres embarcaciones más a ver si hacemos una segunda parte la verdad que está muy bonito si ves el video o si ves algo te informas pues te recomiendo que vengas, que lo disfrutes que lo puedes hacer con tu familia de una u otra manera pues aquí te, te la vas a pasar bien la verdad que estas personas que, que, te, que te explican, que, que, te, que te lo cuentan, ellas viven toda esta aventura. Ellas pasan navegando por toda España y por otros países. Bueno, a ver si se los puede apoyar, que, que mejor. Iniciativa de Sevilla, luego irán a Málaga, a Motril, es lo que me han comentado. Bueno, hasta aquí despido este video especial. Cuídense mucho. Mucho ánimo y bendiciones, siempre, siempre, siempre, con tu vida corazón. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao.